Residentes de las comunidades Estanzuela, Aslor y Huiza realizaron una caminata este miércoles que culminó la gobernación de Duarte. en demanda de la construcción de diferentes obras. Falpo estuvo acompañando a los manifestantes, quien su vocero Raúl Monegro expresó.